16.4 es la mejor actualización que hemos tenido en iOS En este video les cuento las novedades más importantes de esta nueva versión Así que sin más, comencemos Ok, vamos a tener 31 emojis nuevos Y bueno, entre estos emojis vamos a poder compartir corazones de nuevos colores Medusa, ok, hay una medusa nueva Y bueno, varios emojis que están bastante interesantes para nuestras conversaciones Ahora recuerden que para poder actualizar una nueva versión de IOS podemos elegir entre canales beta o estables, ¿okay? aunque recuerden que esto podría también ser un poco más restrictivo, pero bueno, lo tenemos disponible. Recuerden también que Apple Music Classical va a ser una función integrada a esta nueva versión, pero vamos a tener también una nueva interfaz en lo que viene siendo la interfaz el rediseño de lo que es Apple Music ahora en los estados de concentración podemos decidir si queremos que la pantalla del teléfono se mantenga activa encendida o apagada ahora tenemos las notificaciones push de Safari en dispositivos de iOS y iPadOS en esta nueva versión de iOS 6.4 es decir vamos a tener notificaciones de la aplicación de Safari en nuestras páginas web y esto está bastante interesante ya la teníamos en la versión de escritorio esta función y ahora la integran en los dispositivos móviles en los iPhone compatibles con iOS 16.4 también en esta nueva versión vamos a contar con un aislamiento de voz este aislamiento de voz nos permite tener una mejoría en la calidad de voz de nuestras llamados, O sea, está bastante interesante porque es una función adicional. Ahora, un tema que me pareció algo interesante es el tema de la aplicación de consejos. Y es que ahora eh, vamos a tener el manual de usuarios de los dispositivos dentro de la aplicación de consejos. O sea, no vamos a tener el papel físico porque se ha integrado en esta aplicación de manera digital interesante. Una de las cosas que me pareció bastante peculiar es que en la aplicación de libros, bueno en los libros como tal, vamos a tener una nueva animación a la hora de pasar las páginas de los libros la animación va a ser un poco más realista pero bueno, chicos también vamos a tener una nueva sección biblioteca con esto podemos proporcionar acceso al canal dándole clic en siguiente de esta manera podemos eh, restaurar canales eh, cancelar o omitir canales guardar canales según sea la necesidad y el caso de esta sección ahora se requiere cuenta de desarrollador Cambios en la suscripción beta. Ahora los usuarios que se unen al programa de desarrolladores de Apple pueden, en este caso, abrir la versión beta para desarrolladores Directamente desde la sección de actualización de software en la configuración del dispositivo En el caso tal de que estemos en el programa de desarrolladores de Apple Y bueno, otra función que no es menos importante es que ahora podemos mostrar Lo que vienen siendo las actualizaciones de las ubicaciones directamente en la configuración del dispositivo Todas las novedades, todas las actualizaciones, todos los cambios de, de las ubicaciones del gps del gps la vamos a poder ver directamente en la configuración en ios 16.4 la verdad es que la actualización me ha gustado bastante pero cuéntame cuál de todas estas funciones es la que tú podías utilizar más cuál te gustó más y cuéntame has actualizado ios